El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos irregulares. Cambio de E por I. Video número 27. En el estudio del tiempo pasado, hoy tenemos un grupo de verbos irregulares que terminan en IR. Estos verbos irregulares cambian la vocal E por I con los pronombres él, ella, usted, ellos, ellas y ustedes en el tiempo pasado pretérito. En general, podríamos decir que este cambio se da en la tercera persona del singular con él, ella y usted, que es un pronombre aparte, para expresar eh, respeto o cierta distancia y los pronombres de la tercera persona del plural ellos, ellas, y el plural de usted, que va a ser ustedes. Entonces quiero que pensemos especialmente en estos seis pronombres. Y vamos a decir en pasado, yo serví, terminación y, tú serviste, terminación iste, él, ella, usted sirvió, terminación yo, nosotros, nosotras servimos. Imos, vosotros vosotras servisteis istéis ellos ellas ustedes sirvieron In this video we are going to study the following irregular verbs ending in ir in past tense or preterite En este video vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares terminados en ir en tiempo pasado pretérito 1 herir. 2. Herirse. 3. Reírse. 4. Seguir. 5. Servir. 6. Sonreír. 7. Sonreírse. 8. Sugerir. 9. Teñir. 10. Vestir. 11. Vestirse. 12. Conseguir. Muy bien, vamos a iniciar con el verbo herir. En pasado nos va a quedar así. Yo herí, tú heriste y aquí recordemos la tercera persona del singular él, ella y también en este grupo entra el pronombre usted. Y vamos a decir él, ella, usted, hirió y tenemos un cambio de la letra E o de la vocal E por la vocal I. Nosotros, nosotras herimos, vosotros, vosotras heristeis, ellos, ellas, ustedes hirieron. Lo siento mucho, yo te herí con mis comentarios. Una vez más recordemos que solamente en los pronombres él, ella, usted, ellos, ellas y ustedes vamos a tener un cambio irregular con el resto de los pronombres vamos a tener una conjugación regular. Herirse lo vamos a, a tener aquí como un verbo reflexivo y voy a decir en el tiempo pasado yo me herí, tú te heriste, él, ella, usted se hirió, nosotros, nosotras nos herimos. Vosotros, vosotras, os heristeis. Ellos, ellas, ustedes se hirieron. Yo me herí cuando estaba cortando los tomates. Reírse. Yo me reí. Tú te reíste. Él, ella, usted se rió. Nosotros, nosotras nos reímos. Vosotros, vosotras, os reísteis. Ellos, ellas, ustedes se rieron. Nosotros nos reímos durante toda la película. Seguir. Yo seguí. Tú seguiste. Él, ella, usted siguió. Nosotros, nosotras seguimos. ¿Vosotros, vosotras seguisteis? Ellos, ellas, ustedes siguieron. El detective siguió las huellas del ladrón. Servir. Yo serví. ¿Tú serviste? Él, ella, usted sirvió. Nosotros, nosotras servimos. Vosotros, vosotras servisteis. Ellos, ellas, ustedes sirvieron. Sandra sirvió pasabocas a los invitados. Sonreír. Yo sonreí. Tú sonreíste. Él, ella, usted sonrió. Nosotros, nosotras sonreímos. ¿Vosotros, vosotras sonreísteis? Ellos, ellas, ustedes sonrieron. Esa chica guapa sonrió cuando me vio. Sonreírse. Yo me sonreí. ¿Tú te sonreíste? Él, ella, usted se sonrió. Nosotros, nosotras, nos sonreímos. Vosotros, vosotras, os sonreísteis. Ellos, ellas, ustedes se sonrieron. Ese chico guapo se sonrió cuando me vio. Sugerir. Yo sugerí. Tú sugeriste. Él, ella, usted sugirió. Nosotros, nosotras sugerimos. Vosotros, vosotras sugeristeis. Ellos, ellas, ustedes sugirieron. Ella sugirió la casa grande en vez del apartamento. Teñir. Yo teñí. Tú teñiste. Él, ella, usted tiñó. Nosotros, nosotras teñimos. Vosotros, vosotras teñisteis. Ellos, ellas, ustedes tiñeron. Usted tiñó la camiseta blanca en color amarillo. Vestir. Yo vestí. Tú vestiste. Él, ella, usted vistió. Nosotros, nosotras vestimos. Vosotros, vosotras vestisteis. Ellos, ellas, ustedes vistieron. Esta mañana, mi madre vistió al niño. Vestirse como verbo reflexivo. Yo me vestí Tú te vestiste, él, ella, usted se vistió, nosotros, nosotras nos vestimos, vosotros, vosotras os vestisteis, ellos, ellas, ustedes se vistieron. Ayer el niño se vistió él mismo. Conseguir. Yo conseguí. Tú conseguiste. Él, ella, usted consiguió. Nosotros, nosotras conseguimos. Vosotros, vosotras conseguisteis. Ellos, ellas, ustedes consiguieron. Yo conseguí cuatro boletos para el juego. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Por favor, comenta y comparte. Y activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66gmail.com. Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta presentación dedicada al tiempo pasado y hoy estudiamos los verbos irregulares con cambio de E por I, video número 27. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video. Hasta la vista amigos.